¿Se depilaban las mujeres en la Edad Media? La verdad es que, aunque esta época tenga fama de sucia, lo hacían por salud e higiene. Entre las musulmanas, era una práctica habitual. Los cruzados fueron testigo de ello y esta práctica se transmitió su regreso a Europa. No obstante, se convirtió en una costumbre propia de las aristócratas. Los manuales médicos enseñaban métodos para depilarse para evitar la condensación de peligrosos fluidos sanguinolentos no evacuados y así purificar el cuerpo. Al mismo tiempo, el vello corporal, con énfasis en el púbico, comenzó a señalar a un individuo pecaminoso, especialmente en las mujeres, que no solían tener otro motivo para mostrarlo.